En el caso de ambas empresas, ellos tienen que ceñirse a un estudio de impacto ambiental que realizan con el Estado peruano, que el Estado evalúa y aprueba. Y en estos ellos dicen que van a evitar cualquier tipo de contaminación al máximo, ¿no? Ellos dicen que van a poner geomembranas, que van a reciclar el agua que usan, que se van a llevar los residuos peligrosos hacia otras zonas. Altamundo. Altamundo. Altamundo. Altamundo. Altamundo. El problema es que en el caso, por ejemplo del lote 116 de Mauro Prom, se ve que ellos ya van abandonando algunas zonas donde han explorado y no hay claridad y no hay transparencia sobre cómo está haciendo ese abandono. La población muchas veces pregunta en, las, en la zona a los operarios y los operarios responden que eso firma, es información confidencial y que no les pueden brindar esa información. Eh, en el caso de Perenco también hay muchas, muchos problemas para que la gente acceda a información sobre lo que la empresa está cumpliendo o no. Y en el caso, cuando el Estado fiscaliza, el Estado va hacer algunos reportes y estos reportes no son del todo públicos. La gente tampoco tiene cómo saber si es que están cumpliendo o no con estos compromisos ambientales. Sí, además, y eh, esto ya es en el caso de Maroleprom y Perenco, pero es algo también más de toda la actividad petrolera en la Amazonía, es que estas empresas solicitan permisos de agua, por ejemplo, para usar el agua y para vertir el agua ya usada hacia las quebradas, el Estado peruano les otorga esos permisos, sin embargo el Estado peruano no tiene idea de qué tipo de agua o cuánta cantidad hay en la zona de, de agua en la, que, en la que se está explotando. ¿no? El Estado peruano no, no tiene casi presencia en la Amazonía, entonces se entrega permisos para usar agua a quebradas sin saber eh, cuánto se va a usar o cuál va a ser el impacto finalmente. ¿no? Y otro de los problemas también es que el Estado peruano dice que tienen que haber estudios de los impactos sinérgicos, este es la acumulación de los impactos en las zonas. Pero en el caso de Amazonía en general, en todo el Perú, esto ninguna, ninguna empresa lo hace, ¿no? Y el Estado tampoco se los exige. Uh -huh. Como en otros países donde se respeta el medio ambiente y hay mecanismos para la eliminación de los sólidos, de los residuos producidos por la propia exploración, ¿no? En el caso peruano, la, la institucionalidad estatal en cuanto al tema indígena y el tema ambiental es muy débil, de tal manera que no se eh, respetan estos, estos cánones, estos valores internacionales. ¿no? Y las empresas, en este caso Perenco y la, la Morel Prom, también han, no han asumido, ¿no? No han asumido esta, este, con rigurosidad ¿no? el respeto al medio ambiente. ¿no? han seguido este modelo, esta relación eh, con el Estado, de tal manera que ha habido una serie de afectaciones a las poblaciones locales. ¿no? Desde eh, un primer momento en que no se les consultó, no, no hubo ningún proceso de consulta previa a las poblaciones de Aguajón y One Piece eh, sobre si es que estaban ellas de acuerdo con la exploración en sus comunidades, en sus territorios tradicionales, ha habido una falta de comunicación de, la, de las empresas, eh, falta de transparencia también, no que ha perjudicado y ha creado una serie de conflictos en la zona. ¿no? Hasta os, otra serie de eh, problemas con el medio ambiente. ¿no? Hubo algunos derrames, hubo problemas con, eh, con la caza, con la pesca, con... Eh, ...con todos los sistemas tradicionales de recolección que, es que, que hay en la zona... ¿no? ...y eso repercutió mucho en lo ambiental, en lo socioambiental... ...en una de estas poblaciones. Como habíamos dicho al comienzo, hay una eh, debilidad institucional... ¿no? ...el Estado peruano en cuanto a los temas ambientales... ...en cuanto a la relación con las poblaciones indígenas... ...de tal manera que no hay eh, re, eh, regulaciones internas... ¿no? sobre estas empresas. Estas empresas, eh, como dice Vanessa, eh, no, no sienten, bueno, por la lejanía, no, no sienten la presión ¿no? para poder eh, tener eh, de una manera efectiva, eh, llevar a cabo una regulación mucho más clara, más, eh, más seria con el medio ambiente ¿no? en cuanto a sus eh, exploraciones, a sus actividades.